Sobre la nueva medida que se ha tomado, entendiendo yo que a partir de las 8 de la noche eh, no, haya, no va a haber ningún contagio, con que un negocio haga un delivery eh, con todas las medidas necesarias, llevando su mascarilla puesta, su guantes, el delivery, y directamente usando su alcohol y todo, creo que no hay ninguna contaminación. Eh, eso no afectaría a todos los negocios que sea que se cierre definitivo uh -huh. porque en realidad ahora mismo todo este tipo de negocios lo estamos pasando muy mal el tema de, en eh. general para el tema de, de bueno básicamente sí, bueno, los, los empleados que están en fase okay. eh, porque están en la TCS pues están recibiendo esa, ese tipo de ayuda. Uh -huh. pero ya lo que concierne a los demás gastos que tiene un negocio o uh -huh. eh, generales pues eh, ayuda ninguna. Uh -huh. Bueno, el llamado directamente es que nos dejen trabajar mínimo para hacer los delibres hasta las 12 de la noche. Eh, si a partir de las 8 está el toque de queda, pues nosotros, nosotros como empresa cerramos las puertas uh -huh. y, y mandamos los delibres directamente a las casas, uh -huh. previamente con una identificación, eh, cada personal que vaya a la casa identificado para que no sea molestado por la, uh -huh. por la policía.